Nos sorprende porque estamos peor que antes de la pandemia, con situaciones políticas gravísimas. 200 años de la creación de la uva despide trabajadores, despide docentes, despide gente de carrera. Está el caso del de ciclo básico, despidieron a docentes del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Economía que históricamente estuvo a cargo del profesor Jorge Marchetti. Ya lo dijimos, lo repetimos, ¡qué vergüenza! Se trata de Leandro Rodríguez Lupo, Hernán Bernstein, Guido Rotenmuchel y Matías Romani. Bueno, expresamos nuestro dolor por esto, pero estamos con nuestra profunda preocupación. No se pueden echar, echar docentes en este momento, donde los docentes ponen el pecho para darles a los, sus alumnos la atención, la educación de vida, con sacrificio, muriendo también. Entonces, ¿hasta cuándo, no es cierto? Señor rector, señor Alberto Barbieri, una persona que yo la aprecio y que ahora estoy dudando de qué le pasa en su cabecita, qué le pasa al rector, a Barbieri, que comete este disparate, echar docentes de la propia, del corazón de la universidad. Mi nombre es Hernán Bergstein, soy profesor de la Cátedra Marcini desde hace más de 20 años en la sede Drago y San Miguel. ...agradecemos el acompañamiento de docentes, estudiantes y personalidades... ...como el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la luchadora Norita Cortines. Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Leandro Rodríguez Lupo. Soy docente hace 21 años con RENTA y hace 26 años eh, con continuidad... ...desde que fui a Donor en el 96. Estamos orgullosos de nuestra trayectoria en la UBA como estudiantes como graduados, como docentes y orgullosos también de todo el trabajo, el proceso que hemos hecho con, los, con tantos estudiantes, con decenas de miles de estudiantes que han pasado en estos más de 20 años por el CBC. Bueno, orgullosos de, de realmente esa formación conjunta eh, de tanta calidad que, que venimos llevando adelante. Hola, soy Doroten docente de Economía. Las autoridades vienen atacando nuestra cátedra que tiene un enfoque plural y crítico sobre la economía. Echaron en septiembre del año pasado a nuestro titular Jorge Marchini en plena pandemia. Nos negaban sistemáticamente altas a pesar de que había profesores en nuestra cátedra que se jubilaban. Creando otras cátedras adictas al pensamiento único neoliberal y a las autoridades de la universidad.